Aún sigo esperando, aunque no sé hasta cuándo tenga que estar soportando ir a contramarea No sé en qué momento esto se fue quebrando y si me estoy acobardando antes de la pelea Es porque es duro y te juro que en este muro es muy complicado Estoy luchando sin saber si me está funcionando, estoy llorando ¿En qué estaba pensando cuando me aferré a este sueño? Creyendo que era fácil, pero era tan pequeño No supe cuán difícil podría ser la angustia de querer y no poder Como yo ya había muchos que nunca pudieron ser Y ahora qué? Porque no sé a dónde iremos a parar Dime si al final hay luz después de la oscuridad ¿Cómo saber si hago bien en quererme esforzar En algo que no me ha dejado nada más que soledad? Dime y dime qué La vida siempre ha sido un rosón Fuera del papel, no importa lo que haga, todo va hace más Y hace casi 10 años me la pasaba cantando, pero se me hace extraño que nadie me está escuchando. Y todavía me duele, el esfuerzo a mí me hiere. Todo esto nadie no entiende, conseguirlo no se puede. Ese sueño solo me salvaría Y de todos los daños a mí me alejaría Pero de otra manera es una tontería Creí que buenos beneficios también dejaría Y me he dado cuenta, todo esto fue en vano Y desde el principio nadie me dio la mano A veces solo pienso, todo el mundo me odia En la música creo que nadie me apoya Mínteme y dime que Se consigue fuera del papel No importa lo que haga Todo va a salir